Gracias a ellos he podido comprar muchas cosas en Fortnite y además en muchos otros juegos. Chequen el link que hay en la primera línea de la descripción para descubrir la mejor página web en videojuegos. Compra ahora más barato y seguro en G2A. El gran evento final de Fortnite temporada 5 está por llegar. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. chicos, bienvenidísimos de nuevo a otro video loco de Fortnite Battle Royale Hoy les estaré enseñando absolutamente todo sobre la nueva actualización Y sobre todo lo que está por llegar para, para el evento final y mucho más Así que familia, pónganse cómodos porque esto comienza ya antes de todo, quiero darles las gracias por todo el apoyo en el canal. El último video lo pintaron y más de 3.100 likes. Me encantaría que este video llegue a 4.000 likes en 24 horas. ¿Será capaz la Neox Army de eso? Apoyen el canal con el código Mr. de Neox en sus tiendas de Fortnite. Que me quedo sin comer... Envíenme sus capturas a mis redes sociales... Que estoy en Instagram, en Twitter y en TikTok, amigos... ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? Hoy es tu gran día de suerte... Puedes conseguir una skin gratis participando en este sorteo... Tan solo debes estar suscrito con la campanita activada... Para no perderte ningún video del canal... Dejar tu poderosísimo like en este video... Que eso apoya mucho a posicionar el video Y amigos, recuerden Para entregarles el premio necesito agregarlos en Fortnite Pongan su nombre de Fortnite en los comentarios, panas Ahora ya sí Bienvenidos a todos Y amigos, comenzamos Muchos videos y teorías acerca de Five Nights at Freddy's Están volviendo a reaparecer en las redes sociales Y según muchos de ustedes Decían que estaba confirmado que no habría colaboración. ¿eh? Y es así amigos, quiero enseñarles algo primero. El creador de Five Nights, el gran jefe del juego, publicó esto que ven en la pantalla ahora, en el foro de Reddit. Ese comentario es suyo y dice así. Yeah, no hay colaboraciones por ahora, incluyendo Fortnite." ni Fall Guys, estamos concentrados en proyectos para Five Nights este año. Recuerden, este men es un gran troll y siempre anda troleando en las redes, engañando a todo el mundo. Lo que luego sucede es lo contrario muchas veces. Deben confiar y ver el video hasta el final para no perderse nada de todo lo que explicaré, porque es increíble. Muchos trailers han ido apareciendo online sobre la nueva colaboración de Five Nights por Fortnite. Pero sí, amigos, hay uno de esos trailers que realmente me ha dejado súper loco. Un tráiler que podría ser que se filtrase por error realmente y que la colaboración esté por llegar pronto a pesar de que el jefe lo niegue. Muchas veces ha negado cosas para no hacer ilusiones Y luego sucedieron Si son fans de Five Nights, bien lo sabrán Estén súper atentos Y no cierren sus ojos porque esto les va a gustar ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¿Cómo es posible un tráiler tan chulo y tan currado, amigos, si realmente no fuese a llegar? ¡Dios mío! Parece un gameplay real de Five Nights, pero en Fortnite. ¡Qué miedo! Justo cuando se apagó la luz de la televisión, sentí que me venía un pedo, porque tuvo mucho miedo, amigos. ¿Les pasó algo parecido? Díganme que sí, por favor. Este tráiler que está ahora por el online es la mejor recreación de verdad sobre Fortnite y Five Nights si la colaboración llegase al juego. Recuerden que Epic Games siempre lanza un tráiler antes de las colaboraciones cuando están por llegar al juego. Imaginen que este tráiler se filtró por error. Sería una locura, hermanos. Si siguen el canal ya saben que hemos mostrado anteriormente las skins de Five Nights que se filtraron en el juego. Y la verdad es que se ven demasiado reales. De verdad que hay muchos videos en YouTube ahora mismo que nos muestran la filtración de las skins en Fortnite directamente. Es decir, podemos ver cómo será la skin de Foxy y de Freddy en el juego. Y sí amigos, no soy un gran experto sobre el tema... Ni mucho menos, pero... ¿Cómo es posible que esta gente tenga todo esto filtrado? Igualmente, si fuese falso... Igualmente, si fuese editado o no... Han modificado los archivos del juego... Y amigos, no saben qué tan complicado es lograr una skin tan real como esta... Si no existe en el juego todavía ni siquiera una maqueta. Y dudo que la gente que haga esto... Y luego, no suceda nada en el juego, se ven tan chulas y tan reales, parece que Epic Games nos esté ocultando algo a toda la comunidad. Ah, Y es que por supuesto, no es la única skin que encontramos la de Freddy, sino que miren, también la de Foxy ha sido hallada en estos videos. Con movimientos, no es una simple imagen, no es una imagen editada. Una skin como si fuese realmente real del juego de Fortnite. ¿Será que están preparando algún tipo de trato todavía con esta empresa para la colaboración y no quieren anunciar nada públicamente? Son skins que tienen un parecido un poco con las recompensas del Winterfest, por ejemplo, o al menos se parecen. Así que los jugadores están asegurando que esto sí está en el juego y que pronto llegará a Fortnite. Algo interesante que les quiero mostrar, amigos, es que esta skin robótica, de nuevo, ha aparecido en la tienda hace poco tiempo en el juego. Justo cuando toda la comunidad empezó a hablar sobre la colaboración de Five Nights con Fortnite... Esta skin llegó a la tienda de nuevo... Porque Epic Games... ¿Por qué Epic Games sigue con esta skin de un peluche de metal? No lo sé, amigos... Pero todo está empezando a parecerme un poco sospechoso... ¿No les pasa? Imagínense que tiene alguna pista o algo que ver con la nueva colaboración... Uh, a ver, pensar, es un gran robot de peluche de metal Y la colaboración que debería llegar con Five Nights at Freddy's Trata de lo mismo, peluches de metal uh, ¿Coincidencia? No lo creo Amigos, esto fue todo por hoy Y quiero que comenten qué les pareció todo el video Ha sido un video increíble que aseguro que a la mayoría les ha encantado Recuerden que subo TikToks con nuevas teorías cada día Así que hermanos, están todos invitados a seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram y TikTok A ver, ¿estáis todo el día ahí con el TikTok en el móvil y todavía no me sigues? ¡Qué feo me parece eso! Nos vemos pronto de vuelta en el canal, cracks los quiero muchísimo. Código Mister de Neox y suscríbete si no lo estás aún.